Compartir el canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales, Recuerde que siempre estamos muy atentos de ustedes y si los estamos leyendo Y por eso también es importante que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las noticias que pasan por este canal Ahora sí, arranquemos Al parecer estaríamos a horas de una posible extradición Estados Unidos tiene listo el avión para el traslado inmediato de Alex Zapp desde Cabo Verde a Miami el avión ya despegó hacia Cabo Verde, el cual llevaría al empresario colombiano acusado de ser testaferro del represor venezolano Nicolás, luego de que la justicia local aprobara la extradición. No obstante, la defensa del colombiano interpuso un recurso de último momento que dilatará el proceso entre dos semanas y dos meses. Después del veredicto de la justicia de Cabo Verde, al ratificar la orden de extradición a Estados Unidos, el empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás, se dio luz verde al procedimiento para su traslado a Miami, Florida, en un vuelo que duraría alrededor de 13 horas. La aeronave G550 con capacidad de 14 pasajeros que pertenece a la DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, se encontraba a horas de arribar a Cabo Verde para preparar su traslado inmediato a Miami. Confiados en que la maniobra se realizaría a tal velocidad que no le daría tiempo a los abogados de Saab de pedir medidas cautelares para frenar la extradición, los agentes encargados del operativo de Cabo Verde confiaban en que la maniobra se realizaría. Aunque la defensa de Saab ya tiene lista de apelación, cualquier decisión, por más rápida que sea el mecanismo de amparo, puede durar 24 horas. Y para entonces el señor Saab ya estará en suelo estadounidense. Así lo afirmaron. Pero eso no sucedió. La defensa del presunto testaferro de Nicolás efectivamente logró dilatar el proceso al interponer el recurso. Claro está que de no prosperar esta última medida, que podría resolverse en un periodo de entre dos semanas y dos meses, Saab será efectivamente extraditado al país norteamericano, donde se encuentra acusado de blanqueo de dinero. De llevarse a cabo el caso, Saab será escoltado hasta el aeropuerto internacional Amilcar Cabral, también conocido como el aeropuerto internacional de Sal. Allí debería recogerlo un equipo de la DEA, que estará a cargo del vuelo. No estaba claro cuándo exactamente pues, sucederá esto. Dejando clara su postura, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde rechazó el recurso de apelación anterior de la defensa de SAP y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario. Con la autonomía que le da el derecho, los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar a todos los efectos legales la decisión impugnada, es decir, el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlavento. El alto tribunal dice confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitante SAP a Estados Unidos. El Supremo también consideró que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental Que el pasado lunes falló contra la extradición del testaferro y ordenó su liberación inmediata. De acuerdo a eso, el alto tribunal caboverdiano dijo que la sentencia de la Corte de la CDAO no será aceptada por las autoridades judiciales de este país insular de África Occidental Ahora este señor que manejaba un bajo perfil hasta que la exfiscal Luisa Ortega, aislada en Colombia, dijo que el empresario nacido en Barranquilla y de origen libanés está relacionado con varias empresas. Entre ellas vamos a recordar que las hemos nombrado mucho eh, a lo largo de nuestras noticias. Grupo Grand Limited, acusada de suministrar con sobrecostos alimentos para un programa de ayudas a los desfavorecidos del gobierno dictatorial de Nicolás, conocido como CLAP. Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con CLAP, SAVI, tres hijastros de Nicolás ganaron cientos de millones de dólares, de manera espuria. La última medida sería posible ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, si la defensa del presunto testaferro de Nicolás llegara a presentar a tiempo un recurso extraordinario o un corpus que dilatara el inminente traslado. Mientras tanto, los preparativos ya están en marcha para colocar a Saab en un avión para depositarlo en los Estados Unidos. Pasando a segunda noticia, de manera sorpresiva, Joe Biden le envió un mensaje a migrantes que busquen ingresar a Estados Unidos. No vengan, así lo afirmó. Biden habló sorprendido ante la malinterpretación de su postura contra políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos le mandó un certero mensaje a todos los menores y familiares migrantes que pensaban ingresar al país de manera ilegal. Y lo dijo así tal cual, no vengan. Aiden durante una entrevista para la cadena televisiva ABC le solicitó a las personas latinoamericanas que pretendan ingresar a Estados Unidos no dejar a su pueblo, su ciudad y su comunidad por ir a su territorio. La idea de que Joe Biden dijo, ven, porque saben que soy un buen tipo, ese es el trato, no lo son, dijo un día después de que legisladores republicanos visitaran la frontera para denunciar la crisis. La idea de la nueva administración es devolver a las personas a su lugar de origen, pues en los años 2019 y 2020 se registró el mayor aumento de caravanas migrantes que ingresaron al país norteamericano. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo eh, que Estados Unidos se encamina a ver en la frontera con México más migrantes que los encontrados en los últimos 20 años. Biden reconoció que sí podría ser una peor crisis. La pobreza, los elevados niveles de violencia y corrupción en México, Guatemala, El Salvador y Honduras siguen deteriorándose. Entre su agenda Biden descartó visitar la frontera con México, por ahora a pesar de la supuesta crisis migratoria generada por la llegada masiva de menores y familias indocumentadas en las últimas semanas. Más de 4.200 niños inmigrantes no acompañados permanecían hasta el domingo en las instalaciones de detención de corto plazo en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, según Alejandro Mayorcas. Al ver dicha situación, Biden envió a comienzos de este mes una amplia delegación de sus asesores a visitar la frontera en el estado de Texas. Joe Biden, de acuerdo con su sitio oficial, dijo que su plan para asegurar nuestros valores como una nación de inmigrantes tiene como finalidad de no tratar de manera inhumana a niños que ingresan al país de manera ilegal. Es un fracaso moral y una vergüenza nacional cuando los niños están encerrados en centros de detención superpoblados y el gobierno busca mantenerlos allí indefinidamente cuando nuestro gobierno argumenta a la corte para no darle a sus niños cepillos de dientes y jabón. Estados Unidos se ha cimentado y ha crecido gracias a los migrantes, por lo que la estrategia no debe ser guiada a combatirlos a ellos, sino a sus verdaderos enemigos, los carteles del tráfico de superfacientes. Pasando a tercera noticia, poco a poco siguen cayendo los cómplices de la cúpula chavista, condenan al piloto venezolano por ayudar al Aizami a violar sanciones. A más de cuatro años de cárcel fue sentenciado Víctor Mones, luego de admitir que ayudó al ministro chavista con transporte internacional en un avión privado. Siguen cayendo una tras otra las fichas que rodean el chavismo. En un mismo día se dio a conocer el anuncio de extradición a Estados Unidos de Alex A. Señalado como testaferro de Nicolás Y horas después circuló la información de que el piloto venezolano Víctor Mones fue sentenciado a más de cuatro años de prisión Recordemos que Mones ya había admitido ante un tribunal estadounidense su colaboración con Tarek El -Aizami para burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos Ahora, esta joya de la corona, el AISAMI, hoy ostenta tres cargos distintos dentro del gobierno dictatorial de Nicolás y es señalado por enriquecer gracias a su extensa red de lavado de dinero y traco de superfacientes. Las sentencias ratifican el problema en el que se metió el piloto venezolano. Al lado de Tarek y el AISAMI, las palabras que resaltaron fueron las siguientes. ¿Sabías que eso era lo incorrecto? Fue la frase del juez Alvin Kenneth Hellstein, según el informe de Joshua Gottman. Ahora, lo que se sabe es que el futuro del piloto venezolano es predecible desde que admitió su delito. Mones, creador de American Charter Service, con sede en Florida, se declaró culpable en noviembre de 2019. Fue acusado junto el AISAMI por fiscales federales en el distrito sur de Nueva York de violar sanciones bajo la ley de designación cabecillas de extranjeros del narcotráfico. Víctor Mones Coro ha admitido que conspiró para eludir a sanciones estadounidenses con la finalidad de ayudar al ex vicepresidente ejecutivo venezolano Tarek El Aizami a obtener un transporte internacional en un avión privado. Comunicó entonces el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman. Aparte de lo ocurrido con Víctor Mones, el ministro chavista acumulaba otras acusaciones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo incluyó en su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos. Toda la decisión está en el sitio web del organismo estadounidense. En este tipo se reconoció que él facilitó cargamentos de narcotráfico desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela. Dice el texto en referencia a la ISAP. Otro que también está incluido fue Samar José López Bello. Como con conspirador de la isami. por si fuera poco, el entonces gobierno de Donald Trump anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a la captura del entonces ministro de Industria y Producción Nacional. La represión venezolana en cabeza de Nicolás se ha dedicado durante dos décadas a negar todo tipo de acusaciones que perjudiquen su gestión cuando el piloto Víctor Mores admitió su culpabilidad. Tarek El calificó de hecho como una agresión infame canalla del imperialismo. Bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. Siempre es un gusto poder leerlos. Cualquier duda, inquietud, aporte, es bastante agradable poder tener una interacción con ustedes. Nos estaremos entonces viendo en una próxima y no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Chao, chao.